Una de las formas de obtener nuevos buscadores en Internet Explorer es iniciar una búsqueda en la barra de direcciones. Vemos que aparece un botón para agregar proveedores de búsquedas. Cuando pulsamos en él, se va a abrir una nueva pestaña en la que nos va a mostrar los buscadores disponibles como complemento. Nos sorprende que, por ejemplo, no aparece Google. Eh, bueno, sí podríamos agregar el buscador de la Wikipedia. Lo agregamos. Pero no vemos ningún gran buscador en las páginas amarillas de España. Tampoco vemos ningún gran buscador en las páginas en español de Latinoamérica. y si quisiéramos encontrar la posibilidad de añadir el buscador de Google tendríamos que ir a la versión en inglés de Estados Unidos donde sí vemos que aparece Google Search pulsando desde aquí podremos añadirlo y ahora ya sí que tendremos cuando hagamos una búsqueda la posibilidad de elegir ¿Qué buscador queremos que nos muestre sugerencias? Aquí tenemos los tres. Wikipedia, Google y Bing, que tiene como icono la lupa.